Hola, hola, un gran saludo para todas las personas que nos están viendo, espero se encuentren muy bien. Estamos en Facebook Live, estamos todos sintonizados para hablar precisamente de una temática muy interesante acerca de unas señas que hemos creado precisamente en convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Federación Nacional de Sordos de Colombia han venido trabajando precisamente en esta planeación lingüística eh, alrededor de nuestro territorio colombiano y es por eso, por este convenio, que gracias al convenio 413 de este año el Ministerio de Salud ha interactuado precisamente con esta con nuestra federación y ha sido un proceso muy positivo. Es ahora que vamos a ver 32 conceptos, 32 señas que ya hemos venido investigando y hemos recopilado una por una de acuerdo a su concepto y a los usos de las mismas señas, hemos generado esa seña indicada y es precisamente que hemos generado ese listado eh, en donde participamos, como les digo, nuestra federación en esta experiencia de trabajo. Y es ahora donde vamos a comentarles eh, ¿Quiénes estamos acá? Precisamente representantes del Ministerio de Salud, Protección Social... También tenemos algunas personas que participaron dentro de eh, esta planeación lingüística y algunos representantes de ciertas asociaciones eh, que tendremos en pantalla. La idea es socializar este proyecto, eh, socializar este convenio y que podamos publicar, compartir, divulgar esto que estamos viendo y que enriquezcamos el uso de las señas y no entremos en confusiones al momento de comunicarnos. Para que cada departamento, cada región, que si bien tiene una variación lingüística, nos podamos poner de acuerdo con estas señas y precisamente el ministerio está aquí para eso. Entonces, eh, vamos ahora eh, a darle la bienvenida precisamente a un representante de FENASCOL, unas pequeñas palabras. Hola, un cordial saludo para todas las personas que nos ven en estos momentos, a todas las asociaciones de personas sordas, intérpretes, a todas las diferentes personas que nos están viendo y nos están siguiendo en estos momentos, eh, a nosotros como FENASCOL, la idea es eh, continuar con este proceso de atención a las poblaciones y en general la población sorda, y nosotros como FENASCOL, nuestro objetivo primordial es eh, hacer una planeación estratégica para la divulgación de estos 32 términos que estuvimos investigando, eh, recopilamos eh, a nivel nacional todos estos, estos términos que nosotros dentro de la Comisión de Planeación Lingüística estuvimos estudiando, junto con FENASCOL participamos en el Comité de Planeación Lingüística y llevamos eh, muchos años con todo este tema de, de la planeación lingüística, también con la experiencia de tantos años que tenemos con FENASCOL, con todo nuestro material eh, en vocabulario, con todas nuestras, nuestras cartillas, con toda la información y con todo el vocabulario de lengua de señas colombiana que hemos recopilado. Y es un reconocimiento grande que nos hace en este momento el Ministerio de Salud y Protección Social, eh, reconoce que FENASPOL con sus 31 asociaciones afiliadas, con toda la experiencia que, que hemos alcanzado durante todos estos años, eh, podemos apoyar este proceso que viene adelantando el ministerio junto con, la, dentro de su oficina de atención al ciudadano, podemos encontrar eh, este proceso que adelantamos todos estos términos y este vocabulario, por ejemplo, CISBEN, eh, hablamos de, de este término que realmente a nivel nacional se maneja de diferentes formas y algunas asociaciones y personas sordas utilizan un vocabulario de una forma, de la otra, eh, de pronto también eh, dentro de todo su proceso que tiene el CISBEN y que nos nos ofrece a todas las personas. Entonces, dentro del Ministerio de Salud y la Protección Social, eh, con su equipo de profesionales también, con las dos personas sordas que, que integran este equipo, la doctora Cecilia con Juliet, la doctora Juliet, dentro de este equipo eh, se adelantó una investigación importante donde se recopilaron eh, estos términos que se utilizan eh, mayormente en todos los espacios dentro de, de salud, que no es el tema de pronto términos médicos. Sino son términos que se utilizan mucho, por ejemplo, CISBEN, es un término, eh, por ejemplo, de pronto en el proceso de registro, de nivel, eh, cotización, bueno, diferentes términos que más adelante, al final de esta socialización, vamos a mostrarles eh, qué señas tienen esos términos y es importante, eh, es muy necesario que, que el Ministerio de, de Salud y Protección, social adelantar a este proceso. Realmente para orientar a la comunidad sorda y que a nivel nacional hablemos un solo idioma con respecto a este vocabulario, por ejemplo, eh, de pronto alguna información que se vaya a dar, eh, usando el servicio de interpretación, entonces para que eh, no se tenga como esa incógnita de que sí se hizo una seña bien o se deletreó, pero pues para que manejemos de pronto a nivel nacional eh, un solo contexto con respecto al vocabulario y que realmente es importante que reconozcamos de pronto en cada región de pronto, si ya tienen un, un término, un vocabulario para X o Y, eh, de pronto espacio que, que se tenga. Es importante que dentro de la, la oficina de atención al ciudadano se haga esta divulgación de estas señas y se va a respetar de pronto si ya hay una apropiación de las mismas. Pero la idea es que hoy vamos a hacer esta divulgación y se va, se va a conocer que pronto estos términos tan importantes eh, se están llevando hacia la lengua de señas y que se haga una apropiación. Y dentro de este listado de, de 32 asociaciones, perdón, de 32 términos, que, que adelantamos en lengua de señas colombiana, la idea no es que se quede ahí, la idea es continuar, vamos a seguir construyendo, a seguir trabajando, eh, tener presente que todo el tema de atención al, al ciudadano requiere una planeación exhaustiva y que dentro del Ministerio de Salud y la Protección vamos a continuar con este convenio, lo mismo que les decía Daniel, este convenio 413, Vamos a continuar. Eh, primero, en este convenio eh, hicimos este, este proceso de esos 32 términos y en un futuro vamos a seguir adelantando muchos más, pero la idea es que FENASPOL escogió un equipo interdisciplinar para poder llevar eh, y sacar adelante este, este vocabulario dentro de la planeación lingüística que nos va a ayudar a, a orientarnos también con Joaquín, Joaquín Hernández, que es el coordinador del proyecto, eh, con Henry, con el director general. Estuvimos acompañándolos durante este proceso y también, y también con la Comisión de Planeación Lingüística Llevamos este proceso y lo apoyamos también con las diferentes asociaciones, las tuvimos en cuenta. Hace poco, no sé si recuerdan el, el proyecto cultural de planeación lingüística, se es, estuvo participando en estos talleres hace poco, eh, con, junto con el Ministerio de Cultura. Eh, estuvimos ya charlando con las diferentes asociaciones, con los diferentes líderes, los diferentes líderes se capacitaron, ya quedaron fortalecidos de todo este proceso y, y, apoyado, y apoyaron este proceso y validaron, aprobaron estos 32 términos eh, a, pasados a la lengua de señas colombiana. Y el día de hoy, Queremos que ustedes los conozcan, vamos a hacer la divulgación y la socialización de este proceso. Eh, nos encontramos en compañía de una representante del Ministerio de Salud, eh, nos encontramos con Luz Mari, con diferentes representantes de las asociaciones, también se encuentra la doctora Juliet participando eh, en este proceso para que nos cuente la experiencia que se vivió durante todo este proceso, que vamos a estar una hora con ustedes socializándolos, mostrándoles el vocabulario para que lo conozcan. Y esa es la idea. Muchas gracias y un saludo. Eh, algunos, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, podemos eh, comentarla en, en la cajita de comentarios y en un momento posterior vamos a responderles. Un saludo. Muchas gracias, José Leal, por esas palabras como representación de FENASCOL. Ahora vamos a seguir con el representante. En realidad son dos representantes del Ministerio de Salud y Protección. Eh, por favor, compártanos unas palabras de apertura. Así es, muy buenas tardes para todos en nombre del señor ministro de la alta dirección del Ministerio de Salud, de la doctora Cecilia Gutiérrez, coordinadora del grupo de atención al ciudadano y en general de todos los servidores y colaboradores nuestra, de nuestra entidad, eh, para ustedes la más cálida, cordial y gratificante bienvenida. Nos emociona inmensamente compartir este espacio con ustedes, en el que el Ministerio de Salud y Protección Social, como cabeza del sector administrativo de salud y de sus 11 entidades adscritas, busca precisamente acercar eh, nuestras entidades a la población y a la comunidad sorda del país. Y muy seguramente que este es el primero de muchos espacios que vienen en camino, que como bien lo comentó el señor director técnico de FENASCOL, a quien también le entregamos un saludo muy especial y a todo el equipo de directivas y servidores, profesionales, trabajadores y colaboradores de, de la federación, les entregamos un cordial saludo, pues como bien lo mencionó, este será el primero de muchos espacios que compartiremos para socializar como debe ser en un paso a paso el aprendizaje de los términos del, del Glosario de la Salud en lengua de señas colombiana. Muchas gracias. Hola a todos, mi seña es así, mi nombre es Kelly, soy una persona sorda, profesional funcionaria del Ministerio de Salud y la Protección Social. Eh, estamos dos personas sordas trabajando, ya llevamos cuatro años en este proceso. Eh, es la primera vez que se hace inclusión laboral, desde el Ministerio realmente me siento muy orgullosa, quiero dar gracias a, él, pues en estos momentos, en este espacio, por el convenio que hemos hecho junto con FENASCOL y generar este vocabulario. Realmente me siento muy orgullosa de poder haber participado de esta experiencia que realmente genera un gran impacto porque es la primera entidad pública que genera un convenio con FENASCOL. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliette y Kelly, por esas palabras por parte del Ministerio de Salud. Ahora eh, tenemos en vivo personas que nos ven, en total 52. Ojalá siga compartiendo este link para que nos vean muchos más. Eh, si tienen dudas, inquietudes, si quieren eh, manifestar su interés, pueden dejarlo en el chat y, por supuesto, esas eh, apreciaciones, eh, manifestaciones van a ser tenidas en cuentas ahora eh, vamos a seguir con el siguiente punto la pregunta que nos convoca aquí es ¿cuál es el objetivo eh, de precisamente este proyecto y el impacto a generar eh, que nos puede contar el Ministerio de Salud al respecto así es eh, Daniel muchas gracias como lo mencionábamos hace unos minutos eh, el Ministerio de Salud y Protección Social, quien es el ente rector de nuestro sector administrativo de salud y sus 11 entidades adscritas, Inició en 2019 la implementación del modelo integral de servicio al ciudadano que tiene como propósito contribuir a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante un servicio humanizado, centrado en las personas, reconociendo que lo que nos hace iguales es que todos somos tan únicos como diversos y distintos y esa diversidad es la que nos hace tan valiosos. Por ello, el Ministerio busca acercarse cada vez más a los ciudadanos y usuarios en su propio lenguaje, con la convicción genuina de que cuando nos comunicamos de manera clara y sencilla, garantizamos el derecho al acceso a la información oportuna, eficiente, y este es el propósito del glosario de los Términos de la Salud en lengua de señas colombiana, llegar en un futuro próximo a la población sorda del país tan importante para nuestro sector con contenidos del sector de la salud y la seguridad social. Sabemos que aún debemos caminar más, pero este peldaño que subimos hoy es un sueño hecho realidad al hacer posible tener contenidos en lengua de señas colombiana a través de un proceso riguroso realizado por el mejor asociado como es la, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, y todo su equipo de profesionales y colaboradores con la participación de las asociaciones en la validación de las señas. Este encuentro, como lo mencionábamos también al principio, no termina aquí, sino que es la antesala de una comunicación permanente que desea generar nuestra entidad mientras... Eh, Mediante la entrega de información accesible en lenguaje incluyente que transforme para bien la vida de las personas y de nuestros usuarios y que contribuya a garantizar sobre todo el acceso a la salud de todos los habitantes de nuestro territorio colombiano. Así que un honesto y genuino y sincero agradecimiento a todos quienes están conectados en este momento a esta transmisión y quisiera pedirle a mi compañera Kelly Montiel que les comparta de viva voz ¿Qué significa para ella eh, haber, part, haber hecho parte de este proyecto eh, desde el Ministerio de Salud y cuál considera que es el impacto para la población y la comunidad sorda? Kelly, adelante por favor. Perfecto, muchas gracias compañera Juliet. Eh, lo que nos contabas realmente es súper importante. Yo realmente quiero darles un poquito de contexto de cómo nace este proyecto de vocabulario eh, desde el Ministerio de Salud. Las dos personas que nos encontramos trabajando desde el equipo de atención al ciudadano, Encontramos que teníamos muchos usuarios sordos que, que participaban de todo el proceso y que encontramos palabras que realmente desconocíamos y que no teníamos como presente eh, el concepto, no conocíamos eh, sí, qué significaban. Y había muchas cosas que, que teníamos de pronto como un poco de confusión, que de pronto qué espacio era, qué entidad era la encargada. Entonces, eh, a partir de ese momento... Nosotros nos enfocamos de pronto en recopilar eh, todas esas experiencias y bajo una necesidad empezamos a crear este vocabulario. También estuvimos investigando, preguntando a nivel nacional en las diferentes asociaciones y en, las diferentes, en los diferentes líderes. Eh, de pronto estos términos, ¿a qué traducían? Por ejemplo, eh, lo que decía José el tema de CISBEN, por ejemplo, está esta seña, está esta otra seña, hay cualquier cantidad de señas de CISBEN y no podíamos hacer de pronto la traducción de todas las señas de CISBEN incluirlas, sino la idea era encontrar una uniformidad de la seña a nivel nacional y hacer una traducción correcta y que sea de pronto la adecuada entonces, eh, bajo ese proceso de pronto de, de necesidad, creamos este proyecto y no es que sean solamente estos 32 términos. Vamos a seguir, vamos a continuar lo que les contaba José en un momento anterior. Eh, en este momento, en este primer convenio, es una primer fase, ya vamos a tener una siguiente fase, que la idea es poder generar un acceso a la salud de manera correcta y que estos 32 términos que ya generamos se puedan utilizar desde la comunidad sorda, que entiendan que pueden generar una independencia para hacer cualquier gestión dentro del proceso de salud. Y nosotros, eh, nosotros dos estuvimos eh, de pronto consultando, investigando también dentro de los profesionales de atención al, ciudad al ciudadano. Eh, les pedimos que nos explicaran, realmente es un proceso, fue un proceso muy difícil porque hay expresiones y términos que son supremamente eh, complejos, elevados. Entonces sí fuimos paso a paso, eh, de pronto en, en representación de la comunidad sorda, porque como saben nuestra primera lengua es la lengua de señas y ya la segunda viene a ser el español. Entonces realmente eh, con, con Joana, con mi compañera Joana, eh, que es una profesional profesional, perdón, error de intérprete con Juliet, eh, estuvimos eh, realmente trabajando de la mano y, y ella muy juiciosa me explicó el significado, eh, de pronto qué término era adecuado y realmente hicimos esta construcción para que la comunidad sorda eh, a nivel nacional eh, pudiera tener presente y generar un impacto junto con FENASCOL y tener presente pues, que, que todos los términos que, que nos faltan vamos a seguirlos incluyendo y que dentro del ministerio los tenemos presentes junto con FENASCOL para generar un impacto, porque es que a nivel nacional las asociaciones y dentro del de Ministerio de Salud, que es una entidad pues que ustedes saben que a nivel nacional se encuentran personas sordas, personas oyentes y diferentes tipos de discapacidades. La idea es que podamos hacer ese ajuste razonable con respecto a este vocabulario. Y este proyecto que generamos realmente le dio, le dio vida y le da todo este proceso a, a que la comunidad sorda pueda incluirse y realmente la idea no es que es solamente para las personas sordas, sino también para los padres, para los intérpretes, para todas las personas que sean usuarias de la lengua de señas en cualquier espacio, en las instituciones educativas, en cualquier contexto y cualquier entidad pueda usar este vocabulario. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, representantes del Ministerio de Salud, la verdad, esas palabras, esa socialización nos muestra una experiencia visible, significativa, eh, porque por supuesto que dentro del Ministerio de Salud están incluyendo población sorda eh, como en el mundo laboral ojalá que este ejemplo pueda servir en otros contextos de pronto en el Ministerio de Transporte Ministerio de Cultura, Educación ojalá veamos más personas sordas involucradas en los procesos dentro de las entidades públicas para que haya una comunicación directa entre los oyentes y los sordos y se abran oportunidades laborales y pues la verdad es eh, un proceso y claro que vamos a aras a fortalecer y mejorar. Eh, si de pronto eh, una institución o una entidad eh, presenta un plan, un proyecto de construcción, pero no presenta las eh, accesibilidades o las adaptaciones eh, razonables para todo tipo de población se pierde un proyecto entonces es importante tener en cuenta las diversidades y en este caso el Ministerio de Salud tuvo en cuenta FENASCOL para generar este cruzario de términos si no hubiese tenido en cuenta la población, a la sociedad civil eh, hubiesen creado señas eh, arbitrarias y probablemente esta socialización sin una previa planeación hubiese acarreado muchos errores la verdad han hecho un trabajo Trabajo excelente. Quiero felicitarlos eh, y, pues, por supuesto, FENASCOL en este convenio. Estas señas, eh, el propósito de precisamente eh, socializarlas es para generar accesibilidad dentro de los espacios eh, de salud. Eh, también cuando, por ejemplo, una persona sorda se dirige a una oficina de atención al ciudadano o de pronto cuando accede a una página web del Ministerio de Salud pueda tener la información clara. Ahora vamos a continuar con otra temática. Vamos con, déjenme ver. Vamos a socializar ese proceso de planeación lingüística. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue el trabajo que realizaron? Eh, ahora que nos cuente, por favor, Luz Mari López, su experiencia. Es nuestra representante de planeación lingüística. Adelante. Hola, hola. Muy, muchas gracias a todos por esta invitación. Eh, quiero contarles que... Al comenzar eh, con este proyecto, la verdad, estaba muy emocionada con el Corazón a Mil porque este trabajo es de, eh, implica mucha responsabilidad, mucho respeto, eh, ayuda eh, y pues otras cosas más. Ahora viendo precisamente a Juliet y a Kelly que nos comentaban su experiencia, de un momento, eh, mientras ellas explicaban precisamente cuál era su proceso interno, la verdad yo les cuento que eh, ese convenio eh, de, con FENASCOL fue un trabajo arduo y no solamente de FENASCOL, eh, de todas las partes, en realidad no es eh, una pequeñez, fue un primer paso y, y es el primer paso el más difícil de hacer, poco a poco nos fuimos encaminando y la verdad Siento que fue un trabajo maravilloso, perfecto. Kelly eh, fue una excelente compañera de trabajo, hizo una investigación, muchas preguntas a la comunidad sorda. Eh, y no es que eh, hayan eh, personas sordas que hayan quedado sin, sin ser cuestionadas. En realidad hicimos una indagación exhaustiva, hicimos una recolección de datos. Eh, para por fin hacer un buen trabajo dentro de la planeación lingüística, ¿sí? Eh, realizar un glosario no es fácil. Eh, la gente piensa que, ah, no, es ponerle una seña a una palabra, y no, es por eso... Eh, que el primer paso lo primer, el primer paso que se hizo fue este convenio del Ministerio de Salud luego hicimos una pesquisa de las señas que son usadas alrededor eh, de todo el territorio colombiano eh, empezamos a indagar las experiencias eh, de cada región ¿sí? eh, pensamos eh, 14 señas inicialmente eh, y que están en el uso diario luego 13 señas en compañía pues, del ministerio, eh, las pensamos y hubo unos cinco términos que quedaron allí como eh, en reflexión. Fenascol abrió sus puertas y por supuesto eh, la razón de llamarlos a trabajar con el ministerio es precisamente eh, que es la cabeza porque ellos llevan ya mucho tiempo con este tema de la planeación lingüística, eso fue como en 1983 o 84 eh, cuando se generó precisamente la federación. Y con ellos nace esta idea de hacer una planeación lingüística, de recopilar señas, de generar eh, una colección de eh, libros, precisamente de señas, de glosarios. Entonces, eh, por supuesto que el director tiene toda la razón. Es, la verdad, siento que lo que decía Daniel también, eh, lo que está haciendo el ministerio es una experiencia excelente. Eh, yo estaba muy asustada porque es una responsabilidad bastante grande, José Leal me dijo venga trabaje con nosotros, usted tiene una gran experiencia, una gran trayectoria, yo con un poco de susto dije bueno listo, empecemos a trabajar y fue muy duro, pero la verdad siento una satisfacción, me siento muy feliz, eh, Sí, entiendo que los tiempos que se habían planeado inicialmente eh, tuvieron una postergación, un leve atraso, porque es que lo que más nos tardó fue precisamente la recolección de esas señas, ponernos de acuerdo, eh, pensar precisamente en llamar a las asociaciones, sentarnos, dialogar, acordar señas, ¿sí? Y precisamente eh, la Comisión de Planeación Lingüística de FENASCOL. Eh, este comité se encargó precisamente eh, pensar en pensar durante cinco horas eh, diarias prácticamente debatiendo cuál era la seña más apropiada, eh, descartando algunas, eh, teniendo en cuenta también la experiencia de muchos de esos integrantes de esa comisión. Y ya cuando se hizo ese corpus, cuando se recolectaron esas señas, eh, empezamos a interactuar nuevamente eh, con el, el ministerio, a también enviar las señas que acordamos de esos términos, eh, también ponerlos a debatir, de decir, venga, no, esta señal no me gusta, eh, de pronto estás más clara, y la verdad, viendo aquí el trabajo eh, académico, el ministerio creo que lo eh, comenzó a investigar, eh, empezó prácticamente este exploratorio, ¿cierto?, eh, unido con esta investigación académica, empezamos, a investigar un poco más, a profundizar, a recolectar eh, datos y creo que ese trabajo eh, pues uno queda como con la idea de, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué esta socialización? Es precisamente para ustedes, ¿sí? Es un insumo para todas las personas sordas, ¿sí? Eh, es un muy bonito trabajo eh, de hacer precisamente esta recolección de datos de también recibir propuestas de personas sordas que son eh, ¿por qué no pensamos en esta seña tan clara? Entendiendo por supuesto los parámetros lingüísticos que componen la lengua de señas ¿cierto? La configuración manual el lugar de contacto el movimiento eh, también hay que tener absolutamente todo en cuenta y todos estos aspectos lingüísticos fueron tomados en cuenta y además de eso tengo que agradecer la participación de muchas personas que pusieron el corazón, eh, que prácticamente eh, usan sus señas todos los días y que tienen esa creatividad, esa inventiva. Eh, y una vez recolectadas esas señas, también habían otras personas que decían, venga, esa no me gusta, entonces también estaba la pregunta de cómo nos ponemos de acuerdo, y esos debates fueron arduos, eh, nosotros propusimos una seña eh, para un término, pero dijimos, venga, esto no es obligatorio, porque respetamos las variaciones de las lingüísticas de cada región, ¿cierto?, y además de eso, eh, muchas personas, eh, muchas regiones, muchas personas sordas no tienen una seña para determinado término. Entonces, esta socialización es pertinente para ambas partes. ¿sí? Eh, hay mucha gente que solicita esta, estos conocimientos y precisamente poco a poco fuimos eh, generando un léxico, eh, fuimos generando neologismos ¿sí? y los fuimos eh, acuñando a este glosario y el ministerio nos está indicando que pues precisamente esta es una etapa de muchas que se vienen y pues hay que aclarar que esto es un trabajo dispendioso que toma tiempo y pues por supuesto yo quiero decirle a José de que eh, muchas veces le dije, venga, tenemos que reunirnos nuevamente con el ministerio porque es que el tiempo no nos da. Y él me hacía un poquito de mala cara, pero yo le decía, venga, hay que ser un poco más flexibles y el ministerio accedía, entendía, por supuesto, con una justificación. Porque, y hacíamos todo lo posible para justificar esos retrasos en el tiempo porque, como les digo, los debates... Eh, son dispendiosos, no vamos a obligar a nadie a, a usar una seña porque sí, ¿cierto? Entonces, eh, eso es, es su decisión, si la usan o no. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Eh, ¿Cómo vamos a usar estas señas? Eh, los administrativos dentro de este contexto de salud, la verdad, me... Tengo que decirles mil gracias al Ministerio de Salud y Protección Social, a todas las asociaciones que participaron, a Finascol, eh, por ejemplo, eh, a SORC, a SORBOC, ay no, perdón, perdón, SORDEBOC, eh, a SORCAL, a SORRISARALDA, hay muchas asociaciones que debo agradecer, ¿a quién más? a la asociación de a ver a Sansón no estuvo por ahí a Sorcin lo de eh, la asociación de eh, a Sorsal <risa> a Sorsub también entre otras, la verdad fueron muchísimas asociaciones que participaron en este proceso. Y como persona sorda, como lingüista, como usuaria de la lengua de señas, como usuaria del sector de salud, la verdad millones de gracias, miles y miles de gracias a Fenascuela, al Ministerio de Salud y Protección Social. Eh, eh, a veces dicen, Luz Mari, por favor, venga, colabórenos con este trabajo. Les pido, por favor, paciencia. Eh, muchas gracias a todas las asociaciones, de verdad, por este trabajo. Millones, millones de gracias. Muchas gracias, eh, Luz Mari, qué interesante tu experiencia de trabajo, cómo recopilaron ese léxico, ese vocabulario, los términos, cómo eh, se juntaron con las asociaciones del territorio nacional, cómo nos indicas precisamente que no es una labor para nada fácil y pues que eso, por supuesto, esto que hacemos es para la comunidad sorda, para que haya una comunicación efectiva y entendible. Muchas gracias, Luz Mari, es muy positivo ese proceso, ese balance que nos cuentas. Ahora vamos a continuar con, déjenme ver, eh, voy a mostrarles unos tres videos, ¿sí? Eh, una vez veamos esos videos, vamos a hablar alrededor de ellos. Vamos, y estos videos tienen que ver precisamente con esta recolección de información de personas sordas en el país, FENASCOL que estuvo allí a la cabeza, eh, vamos a ver precisamente como ese proceso eh, de trabajo que fue muy bueno y pues son productos que... Eh, la verdad, de muy buena calidad, que se deben compartir y, y debemos trabajar alrededor de ellos. Eh, sabemos que es un primer proceso, ya los marinos contó, una recolección de señas, luego, eh, por último, cuando se hacía un disenso, una concertación, se seleccionaban precisamente eh, las señas a esos términos eh, pertinentes. Vamos a verlo. Demos una esperita. Beneficiarios Los beneficiarios son integrantes del grupo familiar, inscritos por el cotizante o cabeza de familia, ante una EPS del régimen contributivo o subsidiado. Traslado, cambio de inscripción de EPS dentro de un mismo régimen, por ejemplo, de famisanar a compensar en régimen contributivo. o el cambio de inscripción de EPS en regímenes diferentes, por ejemplo, de Sanitas, régimen contributivo, a Capital Salud, régimen subsidiado, o EPS subsidiada a EPS contributivo, Medimás a Nueva EPS. Caja de Compensación Son personas jurídicas sin ánimo de lucro cuya principal función es administrar el subsidio familiar en forma de pago monetario y o bienes o servicios para el trabajador y su familia, entrega de subsidios, salud, educación, recreación, cultura, turismo, deporte, vivienda y crédito para mejorar la calidad de vida. Muy bien, si vieron estos videos, tenemos tres términos, es a modo de ejemplo, la verdad, eh, tenemos allí la seña de cada concepto, eh, eh, no es precisamente que únicamente eh, demos señas al azar eh, a modo de beneficio, sino que eh, tenga una ampliación del concepto, ¿sí? porque si no se puede prestar para malinterpretaciones. Eh, en el caso eh, de beneficiarios, ¿vieron allí? Soy yo quien cotizo, entonces tengo mi hijo, mi papá o mi mamá y los voy a adherir a este beneficio, ¿cierto? Si yo tengo, ustedes saben que la comunidad sorda en el país eh, no tiene eh, como fuerte el español eh, lecto escrito, entonces con este video vamos a poder complementar eh, los trámites que tengamos alrededor del contexto de salud, de modo que podamos eh, tener una información clara, eh, no, no pensemos que es un beneficio que nos van a dar, cierto sino que es otro trámite al que corresponde. Teníamos otro concepto que es el de traslado, ¿vieron allí?, eh, de pronto eh, una P, una EPS me brinda mayor atención o tiene unas condiciones apropiadas a las cuales yo eh, prefiero, entonces realizo el traslado. Entonces es muy importante que de forma gramatical, ¿cierto?, vimos el video que la lengua de señas colombiana es mucho más claro y que le puede llegar a toda la población sorda de manera sencilla, para que pueda realizar un trámite pertinente y para que estos términos que vemos allí sean apropiados por niños, jóvenes, adultos. Y teníamos un último término, que era la caja de compensación. Esa caja, eh, muchos pensarán, no, caja, pues una caja de cartón. No, caja de compensación familiar, eh, tenemos muchísimas eh, y precisamente eh, son eh, un, un servicio que tenemos al ser cotizantes. Eh, entonces, anteriormente no teníamos una seña eh, pertinente para ese concepto. Y este neologismo no nació al azar. Tenemos unos parámetros eh, eh, precisamente de la lengua de señas propia que estuvieron siempre presentes eh, para la estructuración de estos conceptos de estas señas, teniendo en cuenta la semántica, el uso de las señas, y pensamos en cuál era la mejor. Si no hubiésemos tenido en cuenta esos parámetros eh, propios de la gramática de la lengua de señas, nos enfrentaríamos a un montón de eh, impertinencias o situaciones en donde no pudiéramos entender la información. Esta socialización es muy importante y ahora queremos ver un video en donde eh, vamos a ver precisamente eh, como los parámetros o los lineamientos para tener en cuenta a la hora de atender a una persona, ¿sí? que haya un fondo pertinente. Vimos que el video tenía un fondo azul, que el subtítulo era claro, eh, de pronto para personas eh, de baja visión y además de tener la señal del de, de ese término teníamos el concepto de modo que tenemos un contexto porque a veces esas palabras se usan en otras situaciones y ahí tenemos el concepto claro, el video es muy técnico, es una forma visual pertinente en donde se muestra la seña y esto ha sido un producto del equipo de comunicaciones de este equipo de trabajo. Ya vimos estos tres videos, Ahora eh, vamos a mirar que ojalá esto lo podamos divulgar, lo puedan compartir eh, y por supuesto podamos interiorizar estos conceptos. Ahora quiero darle la palabra a Juliette, De pronto allí dentro de los comentarios hay algunas preguntas y pues ya luego intervendré yo. Adelante. Daniel, así es, muchas gracias a ti y gracias también a Yael Reyes Villalba, quien formula una pregunta a través de la red social de Facebook. Eh, él nos pregunta cómo se va a compartir esta información. A Yael le podemos compartir y a todos los presentes desde el Ministerio y por supuesto que desde FENASCOL que este primer ejercicio de socialización es precisamente, eh, se realiza con el deseo de generar la expectativa y el interés en, la, en el país, en las personas sordas, por supuesto que en las personas oyentes, en los profesionales de la salud, en la academia. Queremos generar el interés en que sepan que ya hoy existe este glosario. Dentro de la planeación realizada, eh, en este momento estamos haciendo algunos ajustes, tanto técnicos en las plataformas y sede electrónica del ministerio donde será publicada la información como en los mismos eh, productos que vamos a publicar. De manera pues que lo que queremos es extender la invitación para que sigan conectados con las redes sociales de FENASCOL porque próximamente les daremos a conocer cuál es esa ruta puntual a través de la cual podrán conocer el glosario de los términos de la salud en lengua de señas colombiana completo. Así que nuevamente, gracias e invitados a que sigan formulando sus preguntas a través de las redes sociales. Muchas gracias. Te entrego el uso de la palabra, Daniel. Muchas gracias Juliet por responder a ese comentario y además eh, frente a lo que nos estaba contando Luz Mari que eh, enumeró varias asociaciones, de pronto se, saltado, se saltó algunas, eh, ella tiene un listado muy largo, eh, más que nada cada una de ellas mil gracias y pues por supuesto divulgaremos eh, esas asociaciones que participamos en otro momento. Eh, sí. Además, eh, la intervención de Juliette, Kelly, José eh, y Luz Mari eh, fue muy completa y nos gustaría además saber eh, las asociaciones, eh, ¿qué nos puede contar sobre esta experiencia? ¿Cómo se sintieron en este proceso de planeación lingüística? Eh, vamos a comenzar con... con la asociación Azorcal. Sí, Azorcal. Eh, para la intérprete pueda mencionar el nombre de la asociación, vamos a presentar a Jonathan. Precisamente es el representante de esta asociación. Cuéntanos unas pequeñas palabras, una intervención breve de cómo fue este proceso de trabajo de la mano de Penascol en conjunto con el Ministerio de Salud. Hola a todos los colombianos, mi nombre es Jonathan, esta es mi seña, Soy representación, eh, vengo en representación de y gracias por esta invitación, Penascol y Ministerio de Salud. Eh, la verdad, dentro de esta experiencia, eh, dentro de este proceso de trabajo, mis compañeros que ya lo han mencionado, pensando en estos términos relacionados al contexto de salud, no fue fácil. Eh, nosotros... Eh, así como muchas asociaciones trabajamos de la mano fue una bonita experiencia además eh, reconocimos otras señas de otras regiones del país, o sea, aportó nuestros conocimientos y es muy importante que las personas sordas y los usuarios de la lengua de señas conozcan este eh, glosario, la verdad es muy importante una experiencia bastante eh, bella y creo que es un alivio para nosotros porque hay muchos términos que desconocemos conocíamos y esto lo podemos aplicar en el futuro, poder acceder al servicio de salud ya con un poco más de información y con unas señas claras, gracias a FENASCOL por este proceso, por este espacio de construcción, fue una bella experiencia, muchas gracias nuevamente al Ministerio de Salud y Protección Social y a FENASCOL Muchas gracias Jonathan esta es tu seña, me confunde un poco eh, a Zorcal Muchas gracias por participar en este proceso de trabajo. Ahora vamos con otra asociación eh, de la mano de... No vino, no está aquí en vivo, y en directo, pero tenemos un video para ustedes. Azor Cali con ustedes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela, mi seña es así. Soy la presidenta de la Asociación de Sordos de Cali, participé en el proceso de planeación lingüística para la creación de las señas para el Ministerio de Salud y Protección Social. Realmente fue un trabajo arduo de evaluar diferentes señas, diferentes términos, de llegar a acuerdos y concretar realmente un logro eh, que fue efectivo a todo este equipo de planeación lingüística y también a todas las asociaciones. Un agradecimiento, realmente fue un trabajo hermoso. Eh, en segundo momento, eh, realmente eh, la idea es garantizar a toda la comunidad sorda a nivel nacional que que conozcan las de las diferentes señas dentro de las diferentes entidades para que se puedan comunicar y acceder a este proceso de comunicación que se aclaró y la idea es que este proyecto sí se cumplió muchas gracias chaito felicitaciones muchas gracias a zorcali muchas gracias a zorcal ahora eh, tengo que contarles que finalizamos este espacio de socialización, gracias a estas asociaciones por su experiencia, por este proceso de trabajo, no es que se termine esta etapa y eh, termine aquí, en realidad vamos a tener un poco más eh, en el próximo año, eh, gracias eh, al Ministerio de Salud, ojalá sigan el ejemplo las demás eh, eh, precisamente ministerios, tengan en cuenta este, esta experiencia significativa. No sé de pronto quién quiere intervenir, José o Juliette. Adelante, José, con unas palabras de cierre. Bueno, primero que todo, agradecerles a todas las personas que nos vieron, que estuvieron súper pendientes de todo este proceso, que estuvieron súper receptivos, realmente agradecerles a toda la comunidad Ahorita la importancia de nosotros son ustedes y continuamos trabajando. Eh, nosotros realmente eh, es imposible de pronto, eh, eh, de pronto hacer otros procesos, pero sí eh, queremos agradecerle a las diferentes asociaciones que se encuentran asociadas a Penascol porque realmente fue un trabajo arduo junto con el ministerio y es un proceso muy importante que tiene como objetivo mejorar el proceso de accesibilidad a la comunicación y que podamos manejar eh, de pronto términos eh, adecuados para lo que se necesita y que la comunicación sea efectiva. La idea es que generemos un impacto y dentro de esta planeación lingüística podamos aportar un enriquecimiento a la lengua de señas, podamos enriquecerla eh, con todo este proceso de salud y a todos los diferentes sectores que se puedan ver beneficiados. Realmente... Quiero eh, de pronto hablar y de pronto hacerles un saludo que Henry les manda porque vamos en este proceso y estamos apoyándonos, somos un equipo también, desde el consejo directivo no pudieron participar, pero estamos trabajando eh, comúnmente para fortalecer este proceso, continuamos trabajando desde FENASPOL, desde la Comisión de Planeación Lingüística, seguimos trabajando, la idea es que podamos generar estos procesos y que podamos generar otros procesos también para que podamos llegar a feliz término, vamos a continuar en este enriquecimiento de la lengua de señas, hacer la divulgación y poder enriquecernos y mejorar el estatus de la lengua de señas y poder incluirla Dentro de nuestro vocabulario, no solamente a nosotros, sino también a niños, a jóvenes, a todos nosotros que podamos utilizarlos y, y vernos favorecidos de, de este vocabulario. Ojalá, si tienen alguna duda, queja, inquietud, pueden hacérnosla saber. Eh, a estos, pues a, aquí en, en, en la cajita de comentarios también pueden enviarnos la FENASCOL, también al Ministerio de Salud y vamos a estar prestos para darles respuesta a todas sus preguntas. Vamos a continuar trabajando en este 2021. Un saludo para todos y realmente quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2022 que continuemos trabajando, que de la mano de FENASCOL y de las diferentes asociaciones podamos tener un trabajo arduo y la idea es que no vamos a, a de pronto a ocurrir eh, de pronto alguna mala práctica, sino vamos a continuar junto con las asociaciones porque la idea es trabajar de común acuerdo para ustedes, que tengan una feliz noche. Así es, desde el Ministerio de Salud queremos sumarnos a las palabras de agradecimiento de José Leal, complementar un poco la información y para quienes tengan inquietudes pueden hacerlas llegar por favor al correo minsalud.gov.com. De verdad que más allá de cumplir con una normativa, eh, desde el grupo de atención al ciudadano y la alta dirección existe la real, la verdadera, la plena convicción de generar información y contenidos en lenguaje incluyente y accesible. Porque sabemos que en Colombia no se habla solo el español, sino que las, de las lenguas nativas eh, hacen parte de la lengua de señas colombiana, además del creole, el palenque y las demás, las indígenas que ya conocemos. De manera que les decimos de corazón que gracias por su tiempo, por escucharnos, por atendernos, por dedicar eh, este espacio a conocer y a recibir esta información. Un fuerte abrazo y una feliz Navidad para todos quienes están siguiendo esta transmisión y que pasen un fin de año en perfecto bienestar acompañados de sus seres queridos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Juliet, muchas gracias eh, a todos los que participamos, ahora sí damos cierre a este evento. Eh, a sus comentarios eh, agradezco su participación, que se hayan interesado por esta socialización y no dejen de compartir este link. Vamos a continuar trabajando con el Ministerio de Salud y FENASCOL en convenio para lograr grandes cosas, sobre todo la accesibilidad para la población sorda. Muchas gracias a los intérpretes, a los que participaron en el espacio, a los Mari, a todas las asociaciones, al grupo de comunicaciones que estuvo eh, trabajando en estos videos. La verdad, eh, me queda más que decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Un abrazo bien caluroso, no es un chao y, y empaque y nos vamos, sino que el próximo año venimos con más. Un abrazo y saludos para todos.